Si no quieres que te quiera, ahí está en la puerta esperándote. Sé que fuera alguien te espera, no pierdas tu tiempo engañándome. Uy, si todo esto se fue, entonces no entiendo para qué volver, no. sin cada amanecer tú y yo tenemos con qué perder. Me muero de hacerte el amor y tocarte tu cielo, pero prefiero vivir pues me duele tu amor. No sé que sea más sincero, no es quien dio tiro más certero, es quien disparó de primero. Ahora, mamá chula, mira cómo vuelo sin tus labios, con par de flacas malas bellas que me quieren en su cuarto. Ahora implora venganza. Queriendo voltear la balanza, pero aquí nada cambió, siempre fui ah, Si no quieres que te quiera, ahí está la puerta esperándote. Sé que afuera alguien te espera, no pierdas tu tiempo engañándome. Uy, Uy. si todo esto se fue, entonces no sí. entiendo para qué volver no. Cada amanecer, tú y yo tenemos con quien perdernos. Lo tuyo fue la paz. Que traiciona, comparando con para la persona. Este es el que más sufre por una traición. Me llama Pan Besito y en la habitación. Y cada ladrón juega por su condición. Si tú no olvidas, no me hables de perdón. Shit, I'm done. Hoy te olvido con un blog. Con un nuevo sweet bombón. Me pasó su dirección. Y llevo una de drone. Tu historia está bloqueada. Ya no leo tu payasada. Quédate con tu pasado y no me busques para nada. Todo esto se fue, entonces no entiendo para qué volvernos Uy, si cada amanecer tú y yo tenemos con quien perdernos Lo tuyo fue la paz, juzgándome a la guerra Ahora temes HM es el arma, ¿con que me disparaste muy